Tiempo de abandonar Borre toda máscara. No. Haced cargaras, niños, rugitad todo lo bueno como gárgolas sí, y vomitando vuestros sueños. Este es nuestro vaticinio, es vuestro empeño hacer saber a la. Porque nos gusta el poder, ese es nuestro lado. Lo hemos mostrado a placer en nuestro pasado. Tu presente y tu futuro No tienes crudo. Será mejor que te acostumbres a...